Hola, soy Adolfo Cobo, uno de los profesores del curso junto con Olga Conde. Ella ya te ha explicado en un vídeo anterior los contenidos del curso. Yo voy a hablar ahora de cómo vamos a trabajar a lo largo de estas semanas que tenemos por delante. Queríamos decirte que para nosotros es el primer curso online, masivo y en abierto que impartimos. Así que es una aventura, una oportunidad para nosotros para aprender. Vosotros vais a ser los primeros estudiantes en seguirlo, así que os queremos Pedir de antemano que cualquier sugerencia que tengáis para mejorarlo nos lo hagáis llegar. También hay que tener en cuenta que es la primera vez que se usa la plataforma web sobre la que funciona el curso, Miríada X. A pesar del excelente trabajo de la gente que está trabajando en su desarrollo, es posible que surja algún pequeño problema técnico. Igual algunas veces va un poco lento o queréis hacer algo que técnicamente es muy difícil o es imposible. Bueno, queremos pedirte tu comprensión. Vamos a trabajar todos para solucionar los problemas que ocurran intentar que todo transcurra perfectamente. Ten en cuenta que nosotros los profesores somos meros usuarios de la plataforma, como tú, solo con la diferencia que nosotros podemos crear y subir los contenidos. Pero muchas cosas, igual que queréis o que nos podéis pedir, no va a ser posible hacerlas. Bueno, vamos al grano. ¿Cómo vamos a trabajar estas semanas? Empezando por el calendario. Voy a tratar de contestar a las preguntas típicas que surgen en estos momentos. El curso está compuesto por ocho módulos. Bueno, ocho módulos más uno, más un módulo cero de presentación, este en el que estamos. Este módulo cero solo presenta el curso y tiene una encuesta previa para conocer alguna opinión tuya, tu procedencia sobre las presentaciones y tu experiencia con las presentaciones. Pero nada más, vamos a empezar ya en serio en el módulo 1, que empieza también esta misma semana. Cada semana trabajaremos en un módulo diferente, por lo tanto vamos a estar trabajando durante ocho semanas. Todos los lunes aparecerá en la plataforma un módulo nuevo. Estos módulos incluyen contenido y actividades. Ojo, porque algunas de las actividades son evaluables y hay que hacerlas obligatoriamente. Cuando acabe el curso, la plataforma Miriada X te va a enviar de forma automática un correo electrónico con un certificado de aprovechamiento. Bueno, solo emitirás ese certificado si has completado el 80% de los módulos. En nuestro caso tienes que haber completado 7 de esos módulos. Esto es importante, si te interesa ese certificado tienes que completar el 80% de los módulos, 7 en nuestro caso. ¿Qué significa completar un módulo? Pues ver los vídeos que nosotros marquemos como obligatorios que hay que ver y hacer las actividades que nosotros marquemos como obligatorias que hay que hacerlas. Para nosotros es importante que sigas el ritmo de la asignatura, cada semana un módulo. Hay que hacer las cosas en esa semana, porque las actividades que hemos pensado solo tienen sentido si todos estamos pensando en lo mismo al mismo tiempo, esa semana. Pero dentro de cada semana no hay horario. Puedes acceder a la plataforma cuando quieras y desde donde quieras. El curso no tiene horarios, pero vamos a seguir el ritmo de un módulo por semana durante ocho semanas. Y hay que hacer los trabajos de cada módulo en su momento. Bueno, otra pregunta habitual se refiere a qué hay que hacer. O sea, yo entro en la plataforma y qué me voy a encontrar. Bueno, pues te vas a encontrar contenidos y actividades. Típicamente va a haber uno o varios vídeos de los profesores explicando algo. Pues tienes que ver esos vídeos. Vamos a poner también material complementario. Típicamente el material complementario consistirá en apuntes que explican y desarrollan un poco mejor y más en detalle lo que se cuenta en los vídeos. Así que leer esos apuntes no va a ser obligatorio. También el material complementario serán referencias artículos, enlaces a páginas web, presentaciones que puede ser interesante ver si tienes tiempo y ganas, etc. Pero lo más importante del curso son las actividades. Hemos pensado tres tipos de actividades. La primera son los test de evaluación. Va a haber algún test de evaluación para comprobar que has entendido y que has prestado atención a lo que contamos en los vídeos. Son unos test muy sencillos con unas pocas preguntas de respuesta múltiple. Tienes que elegir la respuesta correcta. Estos test los puedes hacer muchas veces. Pero al final tienes que acertar con las respuestas. Si no, no se dan por completados. Bueno, mucho más interesantes son otras actividades que se llaman de evaluación entre pares. O peer-to-peer, -peer, P2P. Estas actividades funcionan de la siguiente forma. Nosotros te vamos a pedir hacer algo. Ver una presentación y criticarla. Hacer una diapositiva. Ese tipo de cosas. Bueno, pues el resultado de tu tarea, de tu trabajo, tienes que meterlo en la plataforma. Mandar un archivo o escribir un pequeño texto. Pero hay un segundo paso, un segundo paso en el que tú vas a evaluar y valorar los trabajos que han hecho varios de tus compañeros, dos o tres compañeros al menos. Tienes que evaluar el trabajo de los demás. Por supuesto, nosotros vamos a explicar cómo se debe valorar el trabajo de los demás, los criterios de valoración. Claro, otros estudiantes, otros compañeros van a valorar tu trabajo también. Entonces vas a tener una realimentación de qué tal lo has hecho. Piensa que estos test de evaluación que se corrigen automáticamente y al instante por la plataforma o la actividad de evaluación entre pares que el profesor no ve, solo tus compañeros, de forma anónima. Bueno, pues estas actividades están pensadas porque somos miles en el curso y el profesor no puede corregir miles de trabajos cada semana. Pero esto es muy interesante porque alguien ha comprobado que valorando el trabajo de los demás se aprende mucho más. Más incluso que escuchando al profesor. Así que es muy interesante el hacer estas actividades con evaluación entre pares. Es una oportunidad para aprender mucho más y lo vas a comprobar. Bueno, hemos pensado también un tercer tipo de actividad similar a la evaluación entre pares pero más informal. En este caso te vamos a pedir hacer algo sencillo y tienes que poner el resultado en los foros del curso. Y te pedimos que pongas ahí tu tarea, lo que has creado, y que leas o mires lo que han hecho también los demás y lo comentes. Es lo mismo que la evaluación entre pares pero de una forma un poco más informal. Estas actividades son para nosotros muy importantes. Suponemos que estás matriculado o matriculada en el curso porque te interesa, te interesa este tema. Entonces te pedimos que te tomes las actividades como una oportunidad de aprender y no como una evaluación. Por ejemplo, te vamos a pedir, haz una diapositiva siguiendo estos consejos. Bueno, pues es una oportunidad muy buena para que otros vean lo que haces y te ayuden a mejorarlo. Y para que tú veas infinidad de ejemplos de cómo se puede hacer lo mismo. Eso puede ser muy enriquecedor. Incluso te vamos a pedir al final del curso que hagas una presentación informal y rápida y que te grabes en vídeo. Ahora es muy fácil. Puedes hacerlo con una cámara de fotos, una cámara de vídeo, con la webcam del ordenador o incluso con la cámara del teléfono móvil. Bueno, pues te vamos a pedir que hagas eso, aunque sea de forma informal. Bien, fíjate que esto es una oportunidad increíble para practicar el hacer una presentación, para reducir el miedo escénico y para que otros que están interesados en mejorar, como tú, te puedan aportar consejos. Y tú puedas aportarlos también a los demás. Por eso es para nosotros importante. Bueno, estas son las actividades que tenemos en el curso. Cada módulo tendrá al menos una de estas actividades y al menos habrá una obligatoria. Recuerda que hay que cumplir ese requisito del 80% para que se dé el curso por superado y tener el certificado de aprovechamiento. Otra pregunta que te puedes hacer es ¿cuánto hay que trabajar? ¿hay que esforzarse mucho? Bueno, creemos que no mucho. Hemos calculado el esfuerzo del curso entre dos a tres horas por semana. tres horas como mucho. Y ese tiempo lo tienes que emplear primero en ver los vídeos de los profesores que van a durar en total cada semana unos 30 minutos, igual 60. Puede ser que en algún módulo un poco más y el resto del tiempo en hacer la actividad o actividades que te pidamos. Pero no te preocupes porque algunas de las actividades te van a llevar unos pocos minutos. Y voy a finalizar con una pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo una duda? ¿Si quiero hacer una pregunta? ¿A quién se la hago? ¿Dónde está el profesor? Bueno, pues el curso tiene dos herramientas sociales, foros y una página de preguntas y respuestas. Ambas se pueden acceder en la plataforma. Arriba en el menú tienes esta opción de foro y preguntas y respuestas que se llama PIR. Bueno, los foros están pensados para que tú pongas allí todo lo que quieras, pero siempre con respeto hacia tus compañeros y con educación. El foro tiene en concreto una primera categoría que es el general. Una discusión general. Ahí puedes poner lo que quieras. Preguntas, comentarios de lo que se hace, dudas que tengas, esto que ha dicho el profesor no lo entiendo, por favor que alguien me ayude. Puedes contestar a las preguntas de los demás, por supuesto. Bueno, aparte de esta categoría general para todo lo que quieras, nosotros vamos a ir creando poco a poco varias categorías específicas para realizar esas actividades que te decíamos de... Hacer algo y ponerlo en el foro. Bueno, pues habría que ponerlo en estas categorías específicas que van a ir apareciendo poco a poco. No te preocupes que en la plataforma está todo más claro que como yo lo cuento y se va a entender bastante fácil. Bueno, eso es el foro, una herramienta social, pero tenemos una específica para hacer preguntas y responder. Si tienes una duda concreta la pones allí. Claro no podemos esperar los profesores vamos a estar pendientes pero contestar a todo el mundo porque somos miles bueno pues otros compañeros seguro que se animan a contestarte y te pedimos que tú contestes a las dudas de los compañeros en los foros o en esta página de preguntas y respuestas nosotros damos mucha importancia en el curso a esta faceta social porque para nosotros más que enseñar lo que queremos es compartir entre todos el conocimiento que sea algo más experiencial una oportunidad para Ver lo que opinan los demás sobre este tema de las presentaciones y que nos ayuden y aconsejen también. Bueno, está claro que si no nos ayudamos y colaboramos entre todos, un curso de este tipo sería imposible de hacer. Bueno, yo ya no cuento más. Yo creo que estamos listos para empezar en serio. Nos vemos en el módulo 1. Hasta entonces.